Then go my way go no sapons, no take you to your rashnas Derechito al vicio somos RCCN y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de varios sobrecitos de la saga de Naruto Shippuden El juego de cartas que ya tuvo su sexta serie el año pasado Y que estamos expectantes, estamos expectantes a saber si saldrá una séptima colección, si saldrá una continuación con las cartas de Boruto o si este es el fin Así que vamos a abrir varios sobrecitos para completar las colecciones de la serie número 2 hasta la serie número 4 Tenemos 4 sobrecitos para completar más y más las colecciones de Naruto's. Recuerden que en las últimas cartas, en el último sobre venían cartas especiales, cartas especiales con algunos efectos flores que seguramente le, te van a encantar Pero, pero, pero, esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre Eh, ¿Nuestros auspiciantes dónde están? Ta, ta, ta, ta, ta. me parece que no llegaron, bueno el oficio de hoy es de Carta Sakura Carta Sakura para saber si tu destino está planificado o no Cortas. Pero bueno, en fin, después de eso, queremos mandar un saludazo a Mauro Zabala, que estuvo viendo nuestros videos de cartas Pokémon, de unboxing de sobres Pokémon Silver, chinescos, que están bastante geniales, así que te recomendamos ir a verlos también. Muchas gracias, Mauro Zabala. Muchas gracias también a Tiago Benja y a los que siempre nos escriben. Así vayámonos derechito al vicio Como ustedes sabrán la editorial que hizo estas cartas La editorial que publica estas cartas de Naruto Hizo también las de Pokémon Leyendas de Arceus Y ambas tuvieron colecciones con carpetitas Carpetitas para guardar tus mejores cartas de Naruto y de Pokémon al día de hoy conseguir esa carpetita está difícil así que no si, lo echás un ojo, si le echas un ojo avisanos dónde lo conseguís porque nosotros seguramente vayamos a ir a buscarlo. Vamos a empezar primero con uno de los sobrecitos de la expansión número 3, de la serie 3, donde todavía Naruto era chiquito, donde nuestro Sasuke todavía era muy chiquito y ambos no podían ir a festejar el carnaval por ser tan chiquitos. Vamos a ver que en la parte de atrás del sobre te muestran las primeras tres cajas. Las primeras tres cajas que nosotros ya abrimos en el canal. Que podés encontrarlo en nuestro playlist de unboxings con más de 222 videos. Y atrás tenés la editorial. La editorial que hace las cartas y que y el sello para que los menores de 3 años no lo, no lo consuman. Ahora sí, veamos, veamos qué cartitas nos encontramos en esta serie número 3. La primera que nos encontramos es a... Madara de Niño Madara de Niño tuvo unas navidades bastante heavy Y por eso se volvió malvado y quiso destruir a la ciudad de Konoha Al pueblito del Raven. Tiene un Injutsu 5, Taijutsu 12 y el Jutsu 8 Y es tipo fuego Es la carta 252 de esta colección Vamos por la siguiente carta que es la 253 Un Itachi de Niño Como se habrán dado cuenta en el en la serie C3 de Naruto pueden, Hay cartas de cuando son niñitos tenemos entonces a Itachi niño con, a ver, 5 de Nijutsu, 3 de Dejutsu y 9 de Yenjutsu, otra carta de tipo fuego, ambos son del mismo clan maldito. Y además, otro más, otro Uchiha más, tenemos a Jisui de niño, el pequeño Jisui pobrecito, tipo fuego con Nijutsu 3 de 6, y genjutsu 6 no era rival para el pequeño Itachi. Después nos encontramos a... Nawaki, nos encontramos al pequeño Nawaki, el hermano de Tsunade, con una carta de tipo agua Ninjutsu 3, Taijutsu 3 y Genjutsu 3. No es una carta muy poderosa, pero es buena para coleccionar. Y es la carta 255 de la colección, seguido de, claro que sí, la joven Tsunade. La Tsunade joven, cuando todavía era parte de los tres Sanin. Es una carta de tipo agua con Ninjutsu 8, Taijutsu 8 y Genjutsu 8. Cuando todavía no tenía la piedrita de chakra en su cabeza entonces en este primer sobrecito de esta serie 3 del juego de cartas de Naruto Shippuden tenemos cartas donde son todos jovenzuelos, que son cartas del pasado de todos los flashbacks que encontrás en Naruto vamos por la siguiente que es, vamos por la serie 4 donde ya lo vemos ahí a los dos grandes, a los dos grandes rivales y amigos amigas y rivales de la temporada de Naruto Shippuden vamos a ver que cuando, ves pues la parte de atrás, te aparecen las cajas anteriores las primeras dos, la tercera y la cuarta caja. Vamos a abrirlo, a ver qué cartas nos saldrán. ¿Qué cartas nos saldrán? Y tenemos a... ¡Epa! Tenemos al equipo 10 de niños, al equipo de 10, al equipo de Shikamaru, del pibe que no para de comer y de la piba que no para de mirarle, el pelo a Sasuke. Y la carta 389 de esta colección y es de tipo viento con Ninjutsu 4, Genshutsu 5 y Genshutsu 6. Oh, por la siguiente que es, epa, el equipo 10 de adultos Ya se hicieron más grandes, ya se hicieron más potentes Shikamaru tiene barba, tiene novia Tenemos a Choji también, con más papitas, comiendo más papitas con barba El tipo ahora te vende cosas usadas en, <ríe> en oro Ah, qué referencia más mala. Después tenemos a la... Bueno, después tenemos a la... Ay, Dios. A la típica, a la típica chica que no para de volverse más y más poderosa. <ríe> con Injutsu 6, Tenjutsu 7 y Injutsu 8. Pore por ahí Ino, terminó casándose con el pibe que dibujaba. Es una carta de viento, la 390 de esta colección. Vamos por la siguiente. ¡Epa! Me encanta que... Este sobre tiene varias, varias cartas de grupos, de familias. Tenemos el equipo Guy de niños. No tenemos al tipo que decía, ah, el patético siempre va a ser patético. Tenemos al tipo que decía, uno tiene que forzarse siempre, pobre, pobrecito. Y tenemos a la otra que siempre fue un personaje secundario, Tenten. Ten. Pobre Tenten, ten! siempre fue un personaje secundario. Pero bueno, en esta carta tipo tierra son, tienen el poder de Ninjutsu 4, Tejutsu 6 y Genjutsu 5. Vamos a ver, vamos a ver, creo que es el equipo que peor la pasó. El equipo que peor la pasó en toda la serie. Pero acá ya los vemos de grande, el equipo Guy, ya son adultos. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos ahí! <risa> es muy gracioso. Es muy gracioso porque está Gai Sensi porque ya saben el spoiler enorme de qué es lo que pasa con el primo de Hirata Pero bueno, bueno, bueno. Ya están todos grandes acá. Ya están todos grandes con una carta de tierra de Nihutsu 6, Teijutsu 8 y Genjutsu 5. Vamos por la siguiente y. ¡Epa! ¡Epa! Tenemos a los tres legendarios Sanin, pero de niños. Tenemos a los tres legendarios Sanin. Y acá Jiraisha ya era albino. Ya tenía el pelo de viejo. Ya era un viejo verde desde chiquito. Lo tenemos ahí a ¿ah? Sunade, Lo tenemos ahí a Orochimaru, Que ya lo veías y ya te dabas cuenta de que era malo. Ah, re prejuicioso. Pero bueno, es una carta de rayo de Ninjutsu 7, de Jutsu 5 y Genjutsu 3. ¡Ah, Dios! Me acabo de dar cuenta de que si venían acá. Al hilo, una carta de chicos, una carta de grandes. Una carta de chicos, una carta de grandes. En el siguiente sobre hubiese salido el equipo de los tres legendarios Arin, pero de grandes. Eso sí hubiese sido una buena carta para... ¡Guau! ¡Wow! Se nos cayó, se nos cayó. El trípode. Vamos por acomodarnos un poco. Pero no, no, no, no, no. Esperen que ya lo acomode No, no lo acomodé. No lo acomodé, Pequeña tsunade. Ahora sí. Ahora sí. Pero sí hubiésemos tenido más cartas de familiares en la serie 4 de los sobrecitos Muy buena serie Vamos por la siguiente La serie 5, que ¿ok? ya se veía bastante raro porque tiene el fondo negro Fondo negro metalizado en los sobres se ve bastante rarísimo Pero bueno, vamos a ver qué cartas teníamos adentro Vemos en la parte de atrás las 5 cajas que podías conseguir Y a ver si sale algo potente A ver si sale algo genial y tenemos a... Uy, ahí está. ¡Eh! tres Itachi y a Jisui de chiquititos. Son las mismas imágenes que vimos en las cartas anteriores, pero están en grupo, los dos juntos, a punto de tener su duelazo. El duelo de los Uchihas. ¿Quién se va a sacar el ojo a quién? En una carta de tipo fuego con Nishutsu 5, Tishutsu 5 y Gensutsu 9. Es la 454 de esta colección, seguido de tenemos a Hanzo, Hanzo el rey de los samurinjas, de los samurinjas versus los tres legendarios Anis. una carta de tipo agua con 9, Igenjutsu 8, y Igenjutsu 7, tenemos los tres que habíamos tenido las cartas por separados, excepto la de Orochimaru y la de Hanzo, ahora están juntitos. vamos por la siguiente y es el de Nagato, Conan y Yahiko de chiquitos, Pobrecito, los tres aprendices, se puede decir que se fueron aprendices por la fuerza. Tres aprendices de Shiraya que fueron abandonados, que lamentablemente fueron atacados por toda la aldea. ¡Qué terrible injusticia! Es la carta número 456 de la colección, seguido de una de Korutsuchi y Akatsuchi. ¡Ey! ¡Qué dúo más raro! Lo tenemos acá, los de tipo tierra con el jutsu 7, el jutsu 8... Y Genshutsu 5. Es la 457. Bien. Y por último tenemos a. Torune y Fu versus Toby. Torune y Fu se tuvieron que enfrentar al.. Toby? Al misterioso y enmascarado Tobi. Tenemos acá en su carta de tipo fuego con Nishutsu 6, Taishutsu 6 y Gensjutsu 10. Bastante gensutsu, eh. Buenísimo. Entonces este sobre tiene varias agrupaciones variadas en combates. Ellos dos peleando juntos. Ellos peleando contra Hanzo. Estos tres peleando contra la guerra. Ellos dos peleando por el aburrimiento. Y estos dos contra Toby. Contra el Vito. Y ahora vamos por el último sobrecito. El sobre doradito. El de la serie 6. Con las cartas especiales de Naruto. Vamos a ver que el diseño de atrás se mantiene igual. Solamente que a diferencia de los primeros sobres. De los primeros sobres, acá tenemos uno de estos Tenemos las imágenes de las cajas Pero acá tenemos un código QR Para que puedas visitar su página de Instagram De Facebook y decirles Por favor, impriman cartas Pokémon Impriman cartas Pokémon parecidas a las originales Total, estamos en Argentinolandia Nadie les va a ir a buscar ¡Ja! Pero bueno Porque sí estaría buenísimo que pudiesen hacer eso Como lo hacían en el 2000 Pero bueno, vamos a ver las cartas especiales y no, mira lo que es, hay un gran salto, hay un gran salto en calidad de las cartas cuando ves que estas tienen un tono mate y estas ya vienen con un plastificado enfrente y de fondo algunos colores flor para resaltar las imágenes, eso está bastante zarpadísimo. Pero aquí tenemos acá, tenemos el doble Rasengan del papá de Naruto, que es el abuelo de Boruto, en la carta 796 con tipo fuego, ninjutsu 6, ninjutsu 2 y ninjutsu 4, mira qué tremendo que es, a ver, miralo con el doble Rasengan, encima él hace los Rasengan con una sola mano, no necesita clones, vamos por la siguiente carta que es el brazos de chakra de bestia con cola, el que te ataca con la cola lo tenemos a Naruto atacando con de todo en una carta de tipo agua, la 797 con Nishutsu 10, Teishutsu 2 y Genshutsu 10 poderosísimas imágenes tienen ambos vamos por el siguiente que es un Shira un Shira ahí, tirando facha con tipo rayo, Nishutsu 6 Teishutsu 8 y Genshutsu 7 en la carta 798 de esta colección, vamos por la siguiente que es, la la la la la tenemos a Shizuka mirá que tremendo anilla es Shizuka, Shizuka que es la carta 799 tipo tierra con Ninjutsu 4, Teichutsu 4 y Ninjutsu 4. Y miren, ambos parecen simples, pero tienen estos colores flúor de fondo que les quedan bárbaros con el plastificado. A mí me encanta. Y pues la última carta de esta ocasión, de este último unboxing de cartas de Naruto, es el escudo mecánico de luz y está tremendísimo. Es la carta número 800. Y mirad, tenemos ahí al hermano de. El hermano del Kasekage, el hermano de Gara, uy, no me acuerdo cómo se llamaba el hermano de Gara. Si te acordás, comentanos debajo del video, el hermano de Gara utilizando el cuerpo de Taratata de la Katsuki. Que él, él terminó reventándolo. ¿Quién lo terminaba reventando al final? Me parece que la abuela Chillo terminaba venciéndolo. Pero bueno, tremendo títere se mandó, tremendo títere se mandó con un Injutsu 9, Tejutsu 3 y Genjutsu 8. ¡Qué buena carta! La verdad, de la última serie, de los sobres de la serie 6, nos encontramos estas cartas que están muy grosas. Muy geniales, algunas básicas y personajes de las películas o de los rellenos. Eso me encantan un montón. Hay un, hay un saltito, como se habrán dado cuenta, de que hay un par de series en el que empiezan a agrupar los personajes, empiezan a agrupar a las peleas, y otras en las que ponen las familias de personajes cuando eran chiquitos o cuando eran grandes, pero estas últimas con sus mejores ataques están tremendísimas la serie 2, la primera serie de las cartas, tenía los personajes comunes la serie 2 y 3 tenían ya muchos ataques así que está raro que vayan cambiando vayan cambiando la temática de las cartas, pero ya al haber 6 series ¿habrá una séptima? ¿habrá una nueva? ¿podremos conseguirlas? ¿Podremos seguir teniendo estas cartas o saldrá alguien? Un héroe legendario que empieza a hacer cartas de Pokémon réplicas argentinas como en el pasado. ¡Ah! Somos R esperemos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato. Hecho de desconocer sobre tu futuro y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre ¿eh? derechito al vicio. Feet, I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given